Ay, buenos días, buenos días. Eh, una disculpa, ya ya pude conectarme, perdón. Sí, perdón, bueno, ya lo entendemos que hubo problemas de eso. A ver sí. cómo es? es permanente que tenga ese problema o fue una cosa incidental hoy. No, es incidental, de hecho es la primera vez que ocurre. Ajá, entonces no hay problema por ahí, se puede, ya, sí, sí, sí. ya estará bien todos los otros días, no hay problema. Sí, sí, cuántos sí, sí, somos ya? ya Sí, no hay problema, por un parte no hay problema. Eh, bueno, somos siete. Apenas bueno, siete. Somos Entonces, nueve, pero descontándonos ¿Sí? a usted y a mí, somos, ¿Sí? hay siete estudiantes. Sí. siete estudiantes, nada más. Cada vez hay menos. Este, bueno, espero, espero que no haya sido por el problema de, de que de la conexión tardía, pero supongo que no, usted no. se conectó desde antes, ¿no? Sí, yo me conecté, pues, intenté conectarme a tiempo, pero hasta ahorita se hace la conexión, pero sí, este estaba ya busca, esperando y este pero pues no, no tenía yo ninguna información de qué pasaba entonces hay siete estudiantes solamente ya hay al, ocho ocho a los 15 minutos a los 15 minutos de, en fin vamos a empezar vamos a empezar este voy entonces primero a compartir este el, tengo que compartir. Este quiero pasar el libro de el texto para hacerlo de siempre. ¿Dónde está? Vamos a ver. Ahí lo van a ver ya. Este. Para compartir cómo tengo que hacer, es que tengo que hacer. Que, eh, sí, presionar share. el botón azul que dice share. Ah, ya está, sí, ya, ya, ya, ya está. Ya cargamos. está ahí, ¿no? Sí, ya, ya podemos verlo. Ya ya lo tenemos. Recording lo in ahí, progress. Ya. Lo es, aquí. Es. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Eh, vamos a. Voy a empezar recordándoles cómo estábamos. Porque ya seguramente ya se olvidaron de cómo andan las cosas. Este. Teníamos ya una serie de operadores identificados eh, lo que cumplen con la condición que se había eh, determinado o impuesto para que un operador represente una variable dinámica. Y es que el valor esperado de, esa variable, de ese operador que representa la variable dinámica debe coincidir con el valor esperado o el valor medio de la variable. De manera que cada uno de estos operadores que están aquí en la tablita, encerrado, ensanguchado, entre una pareja de funciones de onda e integrado sobre todo el espacio correspondiente, eh, nos da el valor medio del respectivo operador, el promedio del operador. Esa es la idea y esa es la forma en que se construyeron estos operadores. Bueno, ya construidos, entonces nos preguntamos, bueno, pero… Que todo operador que se me ocurra es un buen operador para la mecánica cuántica? Y la respuesta es no. Los operadores de la mecánica cuántica están seleccionados con, con criterios bastante estrictos. Eh, en, en particular, deben de cumplir algunas condiciones mínimas para ser buenos operadores para la mecánica cuántica. Una de ellas de inmediato es que los operadores deben ser lineales. Y esto ellos lo checan, que cada uno de los operadores que hay aquí, cada uno de ellos sin excepción, cumple con esta condición, la 818, que es la condición de linealidad. Espero que, que sea clara la lectura. Es eh, si, la, si uno, cualquiera de esos operadores que llamamos F, opera sobre una función de onda que se ha construido mediante la suma de dos funciones de onda sumadas con coeficientes arbitrarios, como se dice aquí A, si 1 más B, si 2 y si no, 1 y si 2 son soluciones de la ecuación de Granger, del problema que nos interesa y A y B son constantes totalmente libres entonces esto es igual a, lo, a la misma función de onda que tenemos aquí, pero con el operador insertado antes de la correspondiente función si 1 o C2 esta es una propiedad de linearidad que estos operadores cumplen, y se, se, se señala, ya se, se elige, los operadores de la mecánica cuántica son operadores lineales. Esa es una condición general, para siempre. De hecho, debo decir que hay cierta excepción eh, menor, que se acepta la utilización de operadores no lineales, pero que se llaman antilineares. Esos operadores antilineales difieren de las propiedades de los operadores lineales simplemente en que al aparecer ese tipo de condiciones puede resultar que las constantes que resulten... Eh, complejas, conjugadas o cosas tenor, pero eso no lo vamos a utilizar, no lo vamos a necesitar no vamos a manejar operadores antilineales de tal manera que entonces eh, con toda generalidad para la que se refiere para el curso los operadores de la mecánica cuántica son operadores lineales esos operadores lineales además satisfacen esa propiedad de linealidad satisfacen una propiedad que es natural eh, que es esta otra combinación de linealidad, la combinación de dos operadores diferentes, F y G, con coeficientes con, con arbitrarios actuando sobre una cierta función de ondas, se separa para que la función del operador F esté actuando sobre cada función de onda linealmente con ellos. Entonces, AF la función de onda, AF la función de onda, BG la función de onda, BG la función de onda. Es una propiedad de linealidad obvia también que obedece cada uno de los operadores. Y además, una, este operador, esta eh, eh, combinación asociativa de operadores frente a la multiplicación, en que si es, es importante que lo tengan presente, si tenemos dos operadores F y G que están actuando en productos, una función de onda, F, eh, la, este, aquí es lo que tenemos es el resultado de la acción de F y G sobre la función de onda. En el orden se aplica primero la G y después se aplica la F. Esto es equivalente a decir que F se aplica después de haber aplicado la G, y eso señala con paréntesis, o bien que... Eh, podemos aplicar el producto FG, el operador producto FG, directamente sobre la función tonta Cualquiera de estos significados es, es eh, el mismo, significan lo mismo, y eso significa que en la práctica no tenemos que utilizar paréntesis cuando hay productos. Pero este producto es igual a este producto y, es, y lo podemos escribir directamente en esta forma, que esto no, no, no es ambiguo porque esto significa cualquiera de esas cosas. Bien. Esta propiedad asociativa es realmente importante y la vamos a manejar constantemente y ya, ya veremos. Poco a poco vamos Bien. Eh, eh, los operadores estos tienen muchas propiedades que nos convienen, que nos interesa que se tengan. Eh, y una de ellas era el hecho de que eh, las la, hemos impuesto la condición de que los operadores sean hermitianos. Además de ser lineales, decíamos ser hermitianos. Imponíamos la condición de hermiticidad en su momento, la, el momento inicial fue simplemente porque veíamos que si los operadores son hermitianos, entonces, el valor esperado de la variable dinámica correspondiente resulta ser real. Y bueno, esto es importante porque en general, en general, no obligatoriamente, en general, la, el valor esperado de las variables dinámicas es un, tiene que ser una cantidad real. Por ejemplo, el valor esperado del Hamiltoniano, que va a ser la energía, pues sí, la energía es real, el valor esperado del momento o el valor esperado de la posición son, deben ser cantidades reales. Entonces, en general, se espera que el valor esperado de las variables dinámicas sea una cantidad real. Esto es un esperarse de buena voluntad. No necesariamente tuviera que ser cierto, porque podemos construir variables dinámicas combinadas apropiadamente, unas con otras de tal manera que el valor esperado no resulte real o que no tenga por qué resultar real. Eh, sin embargo, si las variables dinámicas a las que nos estamos refiriendo son digamos variables fundamentales, variables fundamentales como la posición, el momento, la energía, o sea el hamiltoniano, etcétera, pues en ese caso esperamos que en efecto el valor esperado sea una cantidad real. Podemos construir a partir de las variables dinámicas fundamentales, podemos convenir, eh, construir combinaciones de las variables dinámicas enteramente arbitrarias y caprichosas que bien pueden resultar en números, en valores medios eh, complejos. Podemos, solo podemos hacer y se hace en algunas ocasiones, pero cuando estamos hablando de variables dinámicas. Estamos pensando en variables dinámicas de tipo fundamental y en ese caso sí tenemos que esperar que el valor esperado sea real. Bien, esto está garantizado si la, si la variable es eh, hermitiana, eso lo demostramos, pero también demostramos que la probabilidad de es más general porque… Eh, en el caso de las variables hermitianas, eh, el valor, el valor eh, característico, pues, hay un valor el valor propio o los valores propios son reales. Eso lo encontramos, lo demostramos. Y ese es, recuérdenlo bien, la propiedad fundamental que tienen los operadores hermitianos es que su valor esperado, es real. Y esto es mucho más importante que lo anterior. Entonces, consideramos que las variables dinámicas están representadas por operadores hermitianos. Estamos garantizando dos cosas. Primero, el valor medio de las variables dinámicas va a ser real. Y segundo, el valor medio de las variables, todas de todas las variables representadas por operadores hermitianos es una cantidad real. Y esto es lo que eh, hace, es una de las propiedades que hace que nos interesemos en los en las operadores emitidos en la mecánica cuántica. Vamos a encontrar de inmediato otras propiedades que mostrarán que realmente es importante manejar operadores emitidos en la mecánica cuántica. De hecho, los, de hecho vamos a ver, las cosas son más, más que generales, más complicadas. Los operadores que se emplean en la mecánica cuántica para representar a las variables dinámicas, a lo que se llaman los observables de la mecánica cuántica, eh, son operadores lineales y hermitianos. Eh, la propiedad hermiticidad garantiza la realidad de su valor esperado y la linealidad son propiedades fundamentales para las transformaciones matemáticas. Bien. Recuerden ustedes que, como representamos a, a la propiedad de hermiticidad que está aquí en la ecuación 819, veanla bien, bien, bien, porque esa es muy importante, es realmente muy importante. Esa es una propiedad central para la, la definición de las variables de la mecánica cuántica, ahorita la sumo esta es la propiedad de hermeticidad Esta aquí. Este es el valor esperado de f. Bueno, este no es el valor esperado, es un poquito más general. Esas expresiones integrales van a aparecer ahora ya muy pronto. Pero en lugar de ser un valor esperado, es algo más general que todavía vamos a dejarlo pendiente. Si lo que estamos aquí, por lo que este no es un valor esperado, es que aquí tenemos la función psi, la función psi conjugada, pero aquí tenemos una función φ diferente. Entonces podemos eh, esperar tanto φ como ψ sean dos eh, funciones de onda adecuadas, adecuadas, integrable, bien comportadas, etcétera, etcétera. por lo demás que sean funciones del tipo general que estamos manejando, que manejamos como funciones de onda, pero en lugar de ser una sola y conjugada, usamos dos diferentes, juntas una φ y una psi conjugada. Bien, el pro, el, la propiedad de hermiticidad para esta integral es decir, para que f sea una variable eh, hermitiana una, un operador hermitiano se requiere que esta integral sea igual a esta integral cualquiera que sea las funciones φ y psi, esto es más general para cualquiera que sea la φ y la psi debe ser una pareja de funciones de cuadrado integrable hasta ahí, si φ y psi son una pareja de variables de cuadrado integrable, entonces exige que esta integral sea igual a esta integral. Si este, esto se cumple, entonces dice que el operador F es un operador hermitiano, o autoadjunto, hermítico, etcétera, etcétera. Autoadjunto. Eh, Fíjense bien cómo está la definición. Para pasar de esta integral a esta de acá, lo que hacemos es intercambiar las funciones de onda Aquí la psi está en primer lugar, la phi en segundo lugar. Aquí la phi se pasó al primer lugar, la phi brincó para acá y la psi pasó al segundo lugar brincando para acá. ¿sí? Y a la vez se conjugó a la variable dinámica. Es todo lo que se hizo. Se, se intercambiaron las funciones de onda, fíjate, se intercambiaron con todo y su conjugación. La phi se fue para acá y la psi conjugada se fue para acá. Entonces, que nos esto. Y la F se conjuga. Esta es la condición de hermiticidad. El operador, un operador F es un operador hermitiano si se cumple esta condición. Les pedí, y no sé si lo hicieron, espero yo que hayan hecho un esfuerzo mínimo para convencerse de ello, que checaran que uno tras otro, todos y cada uno de los operadores que tenemos en la tablita acá hace rato vimos, cumplen con esta propiedad. Y también les dije, bueno, que esto iba a ser prácticamente trivial en todos los casos. En donde no iba a ser trivial, iba a ser con la variable P, P dada por menos IH gradiente D, menos IH gradiente D que representa al operador P. este Esto lo tienen ustedes que demostrar, que precisamente por el hecho de que el operador IH gradiente D lleva la I, de, de, debido a esa I, el operador es hermitiano. No deben asustarse, P, el momento angular, es una cantidad real y el valor esperado va a ser real, pero para ello se requiere, se requiere que el operador que representa la P sea menos IH gradiente D. Esa y es fundamental para que el operador sea hermitiano. Eso, chequenlo ustedes, chequenlo y entiendan por qué es importante que se tenga la, y para la, que se cumpla la propiedad de hermiticidad, con el objeto de, que entiendan, el objeto de que entiendan bien lo que estamos haciendo y diciendo. Por favor, chequen que cada uno de los operadores que tenemos en la tabla cumple con esta condición. Chequenlo aplicando la condición y ver qué pasa bueno yo supongo que ya lo hicieron ya debieron haberlo hecho sí perdón profe sí. Este, bueno no me queda no me del todo claro eh, necesitamos que sean hermíticos para que se apliquen por ambos lados o para tener un observador a ver a ver está tan mal su sonido que se, que deben ser míticos para qué bueno, bueno, bueno, sí, bueno, sí, es que no me queda claro, necesitamos que sean herméticos para que se puedan aplicar, se pueda aplicar igual por ambos lados, no. o para que podamos crear una crítica inmediable. Pero es que bájale, bájale, bájale, está muy mal su sonido, bájale un poquito de volumen y a ver si puede lograr que sea más claro, porque comienzo a entender, comienzo a entender, comienzo, a entender, comienzo a su frase, o interese bien, pero después de un ratitito se descompone y ya no sabe uno que dijo. A ver, por favor, vuelve a repetir. A ver, ¿quién nos decía? O escríbanoslo como prefiera. Bueno, ¿me oye? Bueno, ¿hay comunicación? Bueno, bueno, ya no hay comunicación. Bueno, ya no me oye que se perdió mi comunicación. No, sí, sí, sí lo escucha, doctor, pero él no, eh, creo que su, su, su sonido está mal. Creo que la duda de el eh, compañero es, va en el sentido de que, ¿por qué es importante que los operadores sean mermitianos? Pero, era, ¿no decían más que eso? ¿Decía eso? Sí, al Nada, parecer sí, todo lo la, res, que... la reserva de que él lo explique más adelante en, en, no entiendo en un mensaje, qué. pero al parecer ese es su duda pero es lo que acabo de explicar que lo que importa que sean ermitianos es para que su valor eh, su valor propio su valor propio sea real decíamos no solo los valores medios sino los valores propios de los operadores ermitianos son reales y eso es lo que lo hace importante y bueno esa es mi respuesta a esta pregunta espero que con esto esté más o menos satisfecho entonces, la razón de, la razón de fondo de, para manejar operadores emitianos a mecánica cuántica es que sus valores esperados son reales. Ya habíamos visto que el valor esperado de un valor emitiano es igual a su promedio, su valor medio. Y es lo que estamos mostrando aquí, en, precisamente en esta parte de aquí. De tal manera que esta, el punto al que estábamos por llegar es precisamente el que da respuesta a la pregunta. Si tomamos un valor esperado de f, entonces f lo aplicamos sobre una función donde que es en función de f, de tal manera que lo que obtenemos es un alguien valor, es f, entonces esta primera expresión nos está diciendo varias cosas. Primero que la psi es en función de f, porque la acción de f sobre la psi nos da al número f sobre el psi. Entonces, se trata, se trata de una cuestión de valores propios y el valor propio es la f minúscula. Esa f minúscula es el valor propio de la eh, variable dinámica f hasta aquí. Ahora calculamos el valor esperado de esta f en este estado. Para ello, pues simplemente multiplicamos por psi sí conjugada e integramos. Esto es el valor esperado de la f sobre el estado psi en donde estado psi en particular es este hay en estado de f. Y entonces, de acuerdo con esta ecuación, saldría el eigenvalor en valor de f psi, nos pues daría el eigenvalor en valor que sacamos de la integral, nos queda la integral que vale 1 porque está ha normalizado la unidad, y entonces esto es f, es decir, el valor esperado de f, si f cumple con esta ecuación de valores propios, es el hay en valor. Entonces, el valor esperado corresponde también al eigenvalor. Como el valor esperado es real por ser f mitiano, entonces el eigenvalor f también es real. Entonces, hemos visto ya con esto que los eigenvalores de las variedades dinámicas eh, mitianas son números reales. Aquí está la demostración. Esto sabemos que es real porque ya hemos demostrado que el valor esperado de valores... Eh, de valor de, de eh, operadores semitianos es real. Entonces, el valor esperado es este, este es este, pero aquí el valor esperado resulta ser igual también al eigenvalor. Entonces, el eigenvalor y el valor esperado en ambos casos son, es, son reales. Es decir, para una variable dinámica, tanto el valor esperado como el eigenvalor son números reales. Y eso es lo que nos hace importantes en su aplicación dentro de la mecánica, de la dinámica, porque el papel que juegan las variables dinámicas es tal que sus valores y sus valores esperados deben ser reales. Bien, pregunto ahora, ¿esta era la, la pregunta y esta es la respuesta correcta a esa pregunta? A ver, a la persona que me que hizo la pregunta, le pregunto si esto responde su duda. Si esto responde su duda. Ya está aquí ya claro entonces, bueno, pero una vez más, lo que me contestó, no se lo entendí, que su sonido está realmente mal. En fin, ok, este, seguimos adelante. Esta expresión que está aquí, ya se está yendo el tiempo, esta expresión que está aquí es una demostración más, paso a paso, muy sencillita y muy detalladamente hecha, de una propiedad que nos interesa mucho. Este, lo estoy haciendo, el ejemplo lo estamos manejando con el momento. Estamos calculando aquí el valor esperado, o no el valor esperado, sino esta integral más general entre la una psi y una fi. Bueno, un poquito más adelante vamos a ver qué son esas integrales. Pero es una integral, está muy importante, pero en fin, tomamos esta integral, simplemente porque, porque se me antojó aquí, espero esta integral con dos funciones de onda, una psi conjugada, una phi, y le aplico, en su, eh, aplico el operador px ensanguchándolo entre las funciones de onda, y esto pues está esto, es igual a esto, pues es el operador px actuando sobre la función de onda psi. Recuerden, los operadores actúan siempre a la derecha, la p está actuando sobre la phi, entonces lo que queda derivado es la phi. Es menos IH parcial respecto de X. Eso es el operador PX. Y entonces esta integral es esta. Ahora hago la integración por partes. En lugar de esta integral, pongo la integral que corresponde a una integración por partes. Y el término integrado entre los límites. Pues, pero los límites, de las integrales son sobre todo el espacio diferencial de X. Entonces va de menos infinito a más infinito. Entonces, la integral, la, la, el término integrado, se calcula entre menos infinito a más infinito, esos puntos específicos. Y entonces, resulta que esta integral tiene el valor que nos dé, que provenga de la función de los límites, más el valor de la integral que se realiza por integración por partes. Esta integral es equivalente a esta de aquí, salvo que se ha intercambiado el papel de las eh, funciones de onda y la P, el moviador P resulta conjugado. Aquí ya, aquí tengo un signo menos que antes no existía aquí. Y entonces eso, te, es, es, tenemos un eh, signo diferente para, la, para la, la, la P. La P es menos h conjugada, entonces cuando cambia su, su signo se vuelve más y H conjugada, o sea, P conjugada. Entonces, esto que nos queda aquí es esto, en donde el, el operador P está conjugado y nos queda encima de ello el término integrado. El término de frontera. Eh, queremos, queremos en general que esta integral, que esta integral, nos dé esto, porque es la propiedad de hermiticidad. La propiedad de hermiticidad nos dice que esta integral con la psi conjugada acá y la fi acá y la p aquí debía ser igual a la misma integral, pero la fi puesta ahora en primer lugar, la psi conjugada puesta en segundo lugar, con el operador conjugado, y entonces, si el operador es hermitiano, esta integral es igual a esta. Pero entonces lo que queremos es que esta integral sea igual a esta para que el operador P sea hermitiano. Bueno, aquí lo que encontramos es que para que eso suceda, se requiere que esto sea cero. Si este término, el término integrado es cero, entonces en efecto el operador P es hermitiano. Pero, abusados, lizos con esto, el operador P es hermitiano siempre y cuando... Se cumpla la condición de que el término integrado, o sea, este término que está aquí, se anule idénticamente. Bueno, este término se anula si las funciones de onda son de cuadrado integrable, porque en el infinito las funciones de cuadrado integrable valen cero. Y la, la, la función se está calculando en el más infinito y menos infinito. Ahí donde las funciones fi y psi, ambas son nulas. Entonces, para funciones de cuadrado integrable, ese término es ciertamente su nulo. En tal manera que vemos que en efecto el operador P es hermitiano siempre y cuando se esté calculando el valor, la, esta integral entre funciones de cuadrado integrable. O sea, eso es muy importante que lo entiendan bien y consecuentemente... Las propiedades matemáticas de las funciones, solución de la ecuación de Schrödinger, etcétera, sean realmente importantes para definir eh, si los operadores que estamos manejando son o no son hermitianos. Eh, en general, eh, consideramos que las funciones, ya hemos dicho, ¿verdad? las funciones de onda, soluciones de la ecuación de Schrödinger, las que nos interesan, las que vamos a elegir, son de cuadrado integrable, es decir, cumple con la condición de que son normalizables a la unidad y en ese caso lo que tenemos ya sería cumplida esta condición, esto se cumple, que sería cero y entonces P resulta ser hermitiano. Lean por favor esta parte con cuidado, estudiarla con cuidado hasta que las, las, las entiendan bien con el objeto de que ya no tengan más problemas para el futuro al respecto. Mm. Este, ya voy, lo voy a hacer un poquito más chiquito para que no nos esté dando guerra. Aquí esto, está es, es buen tamaño para ustedes, se ve bien, se ven bien las matemáticas, así se ven, o tengo que crecerlas. Bueno, vamos a ver así. No lo soy, no. Alguien habló. Alguien está hablando, pero no, no le oigo. No sé si soy yo otra vez, si un aparato, o sean ustedes. Pues, vamos a ver esta. Vamos a ver una propiedad general. Allá Ana María les hizo una demostración del resultado que ahora vamos a obtener, pero para un caso muy particular. Vamos a ver que este resultado que vieron con Ana María hace algún tiempo es un caso particular de un resultado sumamente general e importante. Vamos a considerar un operador hermitiano que actúa sobre una de sus funciones, Si actúa sobre la eigenfunción cn de f, y entonces nos da el valor fn por la cn. Si conjugamos esta ecuación, pues nos daría esta ecuación conjugada. Pero aquí aproveché para cambiarle el, la n por una m, en cuanto que ahora estoy considerando que la phi actúa sobre otra de esas eigenfunciones, la phi m actúa sobre una de ellas, la phi n y actúa sobre otra de ellas. En general hay un, todo un conjunto de eigenfunciones del operador F, entonces cogí dos de ellas, la phi n y la phi m, que son dos de las eigenfunciones, los sea, valores phi n y phi m correspondientes. Entonces tengo dos, la misma ecuación de eigenvalores para la, el operador F, actuando sobre la psi n, y luego la misma actuando sobre la psi m, pero conjugada. Bien, estos son dos, pues, meramente se trata de un operador remitiano, actuando sobre sus eigenfunciones. Integrando, aquí simplemente multiplicamos por la psi m conjugada, multiplicamos por la psi m conjugada, y obtengo esta integral más general. Fíjense, este no es el valor medio de la f. Esta es una psi m jugada y una psi n. Es una, son integrales un poco más generales, con las que nos vamos a encontrar ya prontito. Pero son integrales muy generales que se manejan mucho. Entonces, manejan dos funciones de onda diferentes a la vez. Aquí hay una psi m y aquí hay una psi n. Bien, n está integrando, que esta integral que se obtiene integrando esta función, sobre la cm multiplicando por la cm conjugada y e integrando este término esto se convierte en esto pero la f actuando sobre la cn me da la, la el valor fn entonces el valor en el valor lo saco de aquí y me queda la integral esta de acá me queda, no es la integral de una integral de normalización esta es una integral más general es la integral de la cm conjugada por la psi n integrada sobre todas las x bueno, ahora lo, lo, lo mismo, pero lo va a hacer un poquito más bueno, lo vamos a combinar un poquito diferente ahora eh, como la, la el operador es por definición hermitiano entonces esta integral que es que es esta esta integral que es esta la puedo reescribir en esta forma que es simplemente la condición de hermiticidad intercambio las dos funciones de onda, la psi n la traigo para acá, la psi m conjugada la traigo para acá, porque tengo esto, y conjugo el operador f. Entonces, esta es la condición de hermiticidad. Esto me dice que esta integral es igual a esta, porque por definición la f es un operador hermitiano, satisface esta propiedad. Entonces, esto es igual a esto. Pero la psi m conjugada, actuando sobre la psi m, es esto que está acá. Me da el eigenvalor FM. El eigenvalor es real. Ya vimos que los eigenvalores de las variables dinámicas hermitianas son reales. Y eso ya lo vimos hace tiempo. Lo, le dimos vueltas y ya, ya supongo que se olvidó. Pero hace un buen rato vimos, mostramos que los eigenvalores de las variables dinámicas son números reales. Entonces, pues eso lo demostramos porque. El valor correspondía, en su caso particular, a los valores medios y los valores medios son automáticamente reales pues, de donde veníamos. Bien, entonces, tenemos que la, la F, cuánto sobre la cm eh, de aquí abajo la F, la F, cuánto sobre la PsiM, nos da la FM, pero la FM es real, entonces esto me da una FM real. Porque si me da valor que es real, me da esto, lo saco de la integral y me queda esta integral. Esta integral es igual que esta integral. Esta integral es esta. Además, aquí me queda la fn multiplicando y aquí me queda la fm multiplicando. Es la diferencia. Pero esta integral es esta y esta integral es esta. Entonces este, este valor es igual a este valor. Entonces tomo la diferencia de esto menos esto. Esto es cero, porque esto menos esto es esto menos esto, que es, esto es lo mismo que esto. Entonces, es cero. Entonces, esto menos esto es igual a cero. Y entonces, escribiendo esa diferencia de esa integral menos esta, pues me queda esto. Entonces, llego a la conclusión de que esto es cero. Para llegar a esta expresión, la única condición que introduje es que el operador F es hermitiano. O sea ese es un resultado que corresponde a un operador hermitiano. Esas son sus eigenfunciones y esas son sus eigenvalores. Esta es pues una cosa muy muy muy general. Ya nos hemos encontrado con esta expresión varias veces. Y entonces ¿cuál es la solución de esta ecuación? ¿Cuándo se cumple esta ecuación? Bueno pues esa ecuación se cumple cuando o, o el factor a la izquierda es nulo y Ajá. este de acá es arbitrario, o el factor de la derecha es nulo y este de acá es arbitrario. Entonces, en particular, si fn y fm son diferentes, o sea, si tomamos dos eigenvalores, dos eigenfunciones cuyos eigenvalores son diferentes, y entonces así los escogemos, entonces fn menos fm va a ser diferente de cero, y en ese caso, para esas dos eigenfunciones cuyos eigenvalores son, son fn y fm, esta integral sería nula, porque esto es diferente de cero. Por ser esto diferente de cero, entonces como el producto es cero, entonces esto ya es cero. Entonces encontramos que para m y n diferentes, es decir, dos funciones con valores diferentes, y consecuentemente eh, m y n diferentes, para esta integral, para m y n diferentes, por eigenfunciones diferentes, es, está dada por la siguiente cantidad. Si esta cantidad es diferente de cero, entonces esta tiene que ser cero. Pero si esta cantidad Fn menos Fm es cero, eso quiere decir si N y M son iguales, de tal manera que la, Fn, la, la función Fn y la función Fm es la misma, pues, porque la misma función, entonces esta cantidad es igual a cero. Y en ese caso... Si eso es cero, eso acá puede tener cualquier valor. Llamémosle alfa n a ese valor, pues ese sería la alfa n. Y entonces la solución de este, de este problema, la solución de esta ecuación es esta. Si m y n son diferentes, si m y n son diferentes, m y n son diferentes, entonces delta de Kronecker que puse aquí, delta m n es para índices diferentes m y n, es, diferente, es igual a cero, entonces esto vale cero, entonces para m y n diferentes, esto vale cero, para m y n diferentes, esto diferente de cero, entonces esto vale cero, y se cumple esta condición, pero si m y n son iguales, entonces esta diferencia es cero, y si m y n son iguales, la delta de crónica vale 1, entonces es igual a un número cualquiera, un, algún número que haya por ahí, alfa n, y m y n iguales. Lo que tendríamos aquí sería simplemente eh, la integral de normalización. Sería m y n son iguales, sería la integral de normalización para el estado n. Y la integral de normalización, sobre todo el espacio, diría que esta alfa n pues vale 1, porque están normalizadas a la unidad. Entonces la constante alfa n que habíamos puesto, pues vale 1 en general para funciones normalizadas a la unidad que sería el caso típico de la mecánica cuántica. Y por lo tanto, esta es la solución de este problema con alfa n igual a 1 para el caso general de funciones eh, de onda bien comportadas. Eh, entonces nos encontramos con, con esta propiedad. Esta propiedad se va a cumplir, repito, con alfa n igual a 1, se va a cumplir para cualquiera... De las funciones de onda, eh, n y y phi, n y phi m hay en funciones del operador f. n y m diferentes nos llevan a que integre cero esto, m y n iguales nos lleva a que integre a la unidad. ¿Cómo podemos integrar y cómo podemos leer esto? Para quienes ustedes saben ya ha pasado por ese tipo de cosas, la, la, es, todo es muy sencillo para quien no ha pasado por esto y no ha tenido por qué pensar el asunto puede ser un poquito oscuro al principio pero vamos a introducir una interpretación geométrica de este resultado vamos a considerar por el momento a las CIRS representadas por vectores son vectores normalizados a la unidad en el sentido de que el producto eh, de esto, de este, de este, por su conjugada, integrado sobre todos los espacios, nos da la unidad. Eso significa que los vectores, digamos, están normalizados a la, a la unidad. Su norma es uno. Son operadores eh, normalizados a la unidad, todos ellos. Y, bueno. Estos operadores. O estas funciones de onda, perdón, normalizadas a la unidad, están, eh, eh, los, los consideramos como vectores. Entonces, consideran ustedes el espacio, consideran ustedes que tenemos todo un montonal de funciones de onda. Todas las funciones de onda que correspondan al operador F, la phi 1 la phi 2 la phi 3 la phi 4 etc, etc., etc., etc., todo el conjunto de aquí, funciones de la correspondiente, del correspondiente operador. Vamos a considerar lo que sea finito, para simplemente entender mejor las cosas. Entonces vamos a darle, a, a, vamos a considerar cada una de estas eigenfunciones como un operador, este operador, perdón, como un vector. Ese vector es un vector unitario, por lo que estamos de ver, están todos ellos normalizados a la unidad. Entonces estamos representando a las funciones del... Cualquier problema de cualquier operador lo estamos inter interpretando como vectores eh, normalizados, normalizados de unidad. Pero esos vectores tienen que cumplir esta condición. Esta condición significa que si multiplico uno de ellos, si N por otro, C, m y M y N diferentes, conjugo, la C, m la conjugo, y M... Y n diferentes, entonces la integral nos da en todos los casos cero, porque m y n son diferentes, la delta de Kronecker vale cero, y entonces nos encontramos que, que el producto, este producto, la integral sobre todas las x de los dos vectores, el vector n y el vector cm conjugado, nos da, nos da cero si m y n son diferentes. Esto, geométricamente, lo podemos int interpretar de la siguiente forma. A cada uno de los vectores, cien, -E que tenemos, que estamos considerando como vectores de tamaño 1, de norma 1, si consideramos cada uno de ellos como en un espacio y cada uno de ellos es ortogonal a todos los demás, si cada uno es ortogonal a todos los demás, el espacio que necesitamos es un espacio, entonces, de tantas dimensiones como funciones de onda pueda haber, como valores pueda tener el índice n. Pero ese índice lo, lo consideramos por el momento como finito, entonces un espacio de un número finito de dimensiones, pero en cada una de esas dimensiones colocamos uno de esos vectores, pero lo colocamos de tal manera que cada uno resulte ser ortogonal a todos los otros vectores. Entonces, construimos un espacio vectorial lineal. Esto que estamos diciendo, construimos un espacio vectorial lineal, además un espacio vectorial lineal complejo, porque la función donde en general es un número complejo. Entonces ese espacio vectorial lineal complejo, eh, en ese espacio cada uno de los vectores es ortogonal. Este, esos espacios or, en donde hay vectores ortogonales, mutuamente ortogonales, unos a otros un número n, cualquiera de dimensiones, en donde cada vector está ortogonal, es ortogonal al resto de vectores, es lo que se llama, se, con, se considera, se define o constituye, mejor, constituye un espacio de Hilbert. Un espacio de Hilbert no es mucho más que eso. En el libro de texto ustedes pueden encontrar en el capítulo 10 una descripción más detallada del no, no formal, matemáticamente hablando, pero sí más detallada de lo que es un espacio de Hilbert, para que se les quiten todas las dudas que puedan tener al respecto. Entonces, ustedes si quieren entender que, con más detalle qué es un espacio de Hilbert, en el capítulo 10 encuentran ustedes una sección dedicada a ello directamente, exclusivamente. Bien, pero el espacio de Hilbert fundamentalmente es un espacio vectorial, lineal, complejo. Es un espacio constituido por vectores normalizados, todos ellos a la unidad, mutuamente ortogonales, cada uno de ellos respecto del siguiente. O sea, el espacio tiene tantas dimensiones como vectores pueda haber, o puede, puede, con valores pueda tener el índice n. Ese espacio de número general, ya vemos de n mayúscula, de dimensiones, es un espacio que está siendo barrido por esos vectores. O sea por las funciones de onda del correspondiente problema es las funciones de onda del operador f en donde el operador f es cualquiera de los operadores que nos puede interesar entonces nos encontramos que esta esto es una expresión de ortonormalidad si los operadores si las variables o mejor si los eh, estados a los en estados que estamos estudiando la c y la c son, eh, corresponden a diferentes hay valores, n y m entonces ellos son ortogonales porque la integral es cero pero si n y m son iguales entonces trata de la norma del operador, del vector n y entonces está, ese está dado por un factor numérico que ya vimos que tiene que ser uno porque están normalizados por la unidad alfa n vale 1 entonces entonces esta está en la condición de normalización de las funciones de onda, eh, de la ortogonalidad, mejor dicho, de la ortogonalidad de las funciones de onda, de los problemas asociados a un cierto operador hermitiano. Las, la pareja, las funciones de onda de operadores hermitianos son mutuamente ortogonales, es lo que dice esto. Que las funciones de onda asociadas a operadores hermitianos son mutuamente organiz... normal... normalizadas, mutuamente organ... normal... ortogonales, son mutuamente ortogonales, son de todas ellas normalizadas a unidad, y vectores ortogonales uno a otro, que de tal manera que tenemos un espacio lleno de vectores ortogonales unos a otros, Tantas dimensiones tiene el espacio como funciones donde se requieran, es decir, como valores diferentes tiene el índice N. Esto corresponde a cada una de las, esto corresponde a cada una de los diferentes operadores hermitianos. Entonces, para un operador hermitiano tiene conjunto de funciones, para otro operador hermitiano tiene otro conjunto de funciones, etc. Pero cada uno de ellos queda representado por ahí en funciones son mutuamente ortogonales. Insisto, esas, esas funciones mutuamente organizadas, una, mutuamente organizadas, pues sí, eh, pistas entendidas como vectores unitarios, mutuamente ortogonales, representan un espacio vectorial lineal complejo. Y ese espacio vectorial lineal complejo... Es lo que se llama un espacio de Hilbert. Que las funciones de onda corresponden a funciones de onda en el espacio de Hilbert fue un descubrimiento que hizo naturalmente un matemático. Este, los, los físicos comenzaron a manejar ese tipo de cosas eh, desde el punto de vista de los intereses de la mecánica cuántica. Pero es con la intervención de Von Neumann en el asunto pues le dio un carácter mucho más riguroso a la mecánica cuántica. Formó, formó manera, fue uno de los más grandes matemáticos del siglo XX y cachito del siglo XIX, un buen pedazo del siglo XX, fue un matemático impresionante. No solo hizo matemáticas, sino fue una gente de una gran imaginación y también dedicó mucho esfuerzo a las computadoras. Y buena parte de la teoría de las computadoras actuales, es decir, cómo es estructurada básicamente una computadora eh, moderna, es producto de los trabajos y las propuestas de Von Neumann, que, quien inventó la pro, es decir, es, cómo, cómo, cómo debería de programarse, cómo debería de manejarse, etc. La estructura básica, la arquitectura fundamental de la computadora moderna la propuso Von Neumann desde el punto de vista matemático, e incluso no es eso, no solo eso, sino participó concretamente en la construcción de primer, la primera gran computadora que hubo en Estados Unidos, eh, que, la, que la construyeron por ahí, sus amigos, en un sótano por ahí, todo un monstruo espantoso, y pues si no recuerdo mal, la primera tarea que le les asignó a la computadora para checar si estaba bien o no, fue que calculara el número pi hasta, no sé, 100 lugares decimales o no me acuerdo cuántas cosas, algo así. Y pues se puso a trabajar la computadora y después de un rato de estar operando, sacó, por ahí una, imprimió una hojita de papel con el número pi, el número pi, escrito en 100 números, en 100 dígitos seguidos uno al otro. Bueno pero en fin todo ello fue resultado de las propuestas matemáticas y ingenieriles en la práctica real de forma fue un hombre que produjo mucho para las matemáticas por ejemplo fue uno de los autores de la creación de juegos etcétera entonces produjo matemáticas de importancia en su momento y además la computación salió ganando mucho de la presencia de forma Desafortunadamente, Fonolman murió muy joven, alrededor de los 50 años, algo así, y pues con ello perdimos un buen pedazo de talento de imaginación aplicados tanto a las matemáticas como a la mecánica cuántica, como al cómputo cuántico. Pero En fin, así son las cosas. Sí, sí. Sí, diles a los fabricantes. <risas> ya se acabó. Bueno, entonces vimos que en el espacio de Hilbert lo que vamos a tener va a ser un conjunto de vectores ortonormales y que esto es la condición de ortonormalidad de esos vectores. Ahora hemos encontrado este resultado como una cosa muy general. Ana María se los había demostrado para las agenfunciones del Hamiltoniano, o sea, las agenfunciones de la ecuación estacionaria de Schrödinger. Les demostró algo enteramente igual a esto. Escribió una cosa como estas, pero las agenfunciones eran las agenfunciones de Schrödinger para el Hamiltoniano de, de algún problema dado. Ahora hemos visto que esto se generaliza. Esto es válido para, el, para cualquier operador hermitiano. Las eigenfunciones de cualquier operador hermitiano es, es, es, es, corresponden a un conjunto de eigenfunciones mutuamente ortogonales. Y como están normalizadas a la unidad, sí, ortonormalizadas. Son ortogonales y normalizadas a la unidad. Eso corresponde para cualquier operador hermitiano, y esta es la razón básica por las cuales se, suman, se escogen los operadores hermitianos en la mecánica cuántica, porque sus agifunciones eh, constituyen un conjunto completo ortonormal de funciones ortogonales. Bien, esto con, conduce, por ejemplo, a lo que ya conocen ustedes, y ya la, también lo vieron con la Maya, se lo, lo mencionó, y la posibilidad de hacer ese tipo de representaciones. Esto eh, lo conocen a través de las transformadas de Fourier, representar una función cualquiera en, en una, una, una representación de Fourier de una función cualquiera. Eso significa simplemente escoger funciones seno y coseno para escribir una función periódica, en términos de los senos y cosenos. Bueno, aquí tenemos algo que es realmente similar, que se puede hacer debido precisamente a que se cumple esta condición. Esa va a ser la condición fundamental por la cual vamos a poder hacer esto. Nos dan una función f de x cualquiera, tiene que cumplir ciertas condiciones, no es cualquiera, pero tiene que ser una función bien comportada, que sea finita en el infinito, etcétera. Esta función f de x, por lo demás libre y arbitraria, la representamos en términos de un conjunto completo de eigenfunciones de un problema. Es decir, tomamos un problema cualquiera, de hermitiano, una variable hermitiana cualquiera, tomamos el conjunto de eigenfunciones de esa variable, sean las tn, las eigenfunciones de la variable dinámica que escogimos escogimos esa familia de funciones, sería estas las que tenemos aquí para el operador f en este caso, pero el operador f es cualquier operador remitiano. Entonces, ahora combinamos linealmente esas ecuaciones y queremos que esta, esta suma normalmente de un número infinito de términos, pero puede ser finito, esta suma los coeficientes adecuadamente elegidos, con las funciones, a que funciones del operador que nos interese, que esa representa a la, a la f. Entonces, lo que estamos representando es a una función cualquiera en términos de conjunto de funciones de algún problema dado hermitiano. Esas son las eigenfunciones hermitianas de cualquier problema. Hemos escogido el operador que nos convenga. Entonces, son sus eigenfunciones y cuando utilizamos las funciones para hacer esta representación de la f, la cn entonces tiene que ser apropiados para que esto sea cierto bueno, esto hacemos un cálculo enteramente similar a que se hace en el caso de la series de Fourier para calcular cuál es el valor de la cn todo eso, el cálculo consiste en multiplicar la, la, esta expresión la multiplicamos por una la psi n la c, M, o bueno, la c n en este caso la c n conjugada multiplicamos por la c n conjugada e integramos y el valor de esa integral lo que va a dar va a ser que nos dé directamente la c n. Este es un cálculo que ustedes deben de hacer con objeto de que vean las cosas con toda claridad más adelante vienen las explicaciones claras pero también si escribimos la, la, una función dada cualquiera tiene n esa función debe cumplir esos propósitos, debe ser bien comportada, debe cumplir las mismas condiciones del infinito que la función cn, obviamente, pero por lo resto, esto es totalmente general. Escogemos una base, la que queramos, es decir, conjunto de funciones de algún operador hermitiano, utilizamos esas, esas funciones para construir esa serie y calculamos los coeficientes cn con esta expresión, esto simplemente multiplicamos la psi n aquí, la -n por la psi n conjugada, integramos y como esta psi n es perpendicular a esta de aquí, es ortogonal a ella, en la condición de ortogonalidad surge que solamente hay una cn que es diferente de cero, las demás resultan ser nulas y entonces la cn que es, la, de la importancia resulta ser esta. O sea, es pasar de esta integral a esta es inmediato utilizando esta condición. Bueno, es esta la condición de autonomalidad. Y con la condición de autonomalidad automáticamente esto es cierto. En el caso de Fourier, esto es cierto para las funciones X, las funciones seno y coseno, porque las funciones seno y coseno son ortodormales. Es decir, las funciones seno y coseno cumplen esta, esta condición. Si este es un seno y este es un coseno, o es un seno, o este es otro seno, o es un coseno y este es otro coseno, esas integrales cumplen con esta condición. Con la, la alfa n puede ser un número cualquiera, que depende de qué senos y qué cosenos han escogido. Pero en el caso de funciones normalizadas a la unidad, también senos y cosenos normalizados a la unidad, pues las alfas resultan ser todas uno Y entonces, esta condición aplicada aquí les va a dar ese este resultado eso es precisamente las, las reglas del desarrollo de Fourier si ustedes representan una función cualquiera mientras senos y cosenos son estos aquí, entonces obtienen ustedes aquí multiplicando a la f por senos o cosenos en su caso, integrando el valor de las constantes para el desarrollo bueno ya se nos está yendo el tiempo aquí todavía no avanzo pero vamos a a dar un pasito adelante vamos a dar aquí un pasito adelante para pasar a este a esto que ese tema es un tema nuevo que vamos a empezar a ver aquí este, pero sumamente importante pero sumamente importante. Este, el detallito es simple y este, pero eh, el resultado va a ser sorprendente por todo lo que vamos a obtener a partir de aquí. Este, lo que vamos a, a estudiar es la representación matricial de los operadores y de los estados. Lo que acabamos de, de ver o lo que hemos estado viendo es que en la mecánica cuántica aparecen naturalmente operadores hermitianos que van a estar asociados a las diferentes funciones de interés de la mecánica cuántica, cuyos eigenvalores van a ser los que van a expresarnos los resultados físicos de interés. Sus eigenvalores o sus valores medios, según sea el caso. Pero estaremos obteniendo valores esperados o valores medios o ambas cosas dentro de la mecánica cuántica como el método usual de conocer cómo se comportan las cosas, cuáles valores se tienen, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo que vimos es que esos operadores, pues hasta el momento, pues sale como un conjunto diferente de operadores, en general operadores diferenciales. Ya vimos el operador momento, es el proporcional a, al gradiente D, el operador hamiltoniano contiene un término que es el laplaciano D, etcétera. Etc. Son operadores diferenciales que actúan en el espacio de las X, en el espacio de configuración. Eh, estos operadores, pues, al momento, pues, son muy generales. Son operadores hermitianos eh, y, y pues poco poco más podemos decir de ellos. Cuando apareció la primera mecánica cuántica de nuestra historia, que fue la de Heisenberg, Heisenberg la presentó, se la presentó a Born, todo extrañado, como una mecánica que había inventado, que había construido inventándola. Eh, en términos de unos numeritos muy complicadotes, con dos índices que cumplían reglas algebraicas muy complicadas, que aprendió a sumar, que aprendió a multiplicar, etc. Ahí de, sobre la marcha, a partir de, de las cosas que requería, de, que imponía, que se que deben de cumplir las condiciones, la dinámica clásica, Es decir, que en las ecuaciones que estoy manejando deben ser, deben corresponder más o menos de cerca a las ecuaciones de la dinámica clásica. Y a partir de esa demanda encontró poco a poco cuál, las, cuál era la forma en que debía manejar, la forma algebraica en que debía manejar sus numeritos que representaban a las X, a las P y a la energía, etcétera para que las cosas se marcharan bien, y pues eran cosas muy raras, incluso hasta fantasiosas, las que había obtenido. Se las presentó así a, a Born eh, pues mostrándole que en efecto con sus métodos había logrado resolver un problema muy importante de mecánica cuántica, era el problema de calcular las características de un oscilador anarmónico, no armónico, sino anarmónico. Obtenía resultados perfectamente correctos con sus métodos. Born fue quien se dio cuenta de que estos métodos algebraicos que había redescubierto, la práctica redescubierto, Schrödinger, digo, Heisenberg, eran los métodos típicos de la, o los resultados típicos de la mecánica de la de una mecánica matricial es decir, de operadores que estaban representados por matrices, de hecho lo que Heisenberg descubrió fue que había que representar a las variables dinámicas mediante matrices nosotros vimos, vimos aquí que tenemos que representar a las variables dinámicas mediante operadores pues ¿qué es lo que pasa? bueno, las matrices no son más que una representación específica una fórmula, una, una forma concreta de representar a, a operadores, pero podemos representar a operadores, eh, podemos representar a operadores en forma de matrices, pero también los podemos representar en forma diferente. Y es lo que, con lo que nos hemos encontrado. Por un lado, porque comenzamos a trabajar con Schrödinger y no con Heisenberg, lo que descubrimos fueron los operadores representando a las variables dinámicas. Si hubiéramos seguido a Heisenberg, lo que hubiéramos obtenido era, hubiera sido matrices representando a las variables dinámicas. Y eso lo que, lo que significa es muy simple. Los operadores se pueden representar como matrices. Y las matrices corresponden a cierta, a cierta representación específica de los operadores. Eso es todo. Es decir, lo que obtuvo Heisenberg fue una representación matricial de los operadores de la mecánica cuántica. Lo que se obtiene a partir de los métodos de Schrödinger es una representación en general diferencial en el espacio de las X, eh, los operadores que operan sobre el espacio de las X, son operadores no diferenciales y que en ese caso la mecánica cuántica queda representada o las dinámicas de la mecánica cuántica quedan representadas por operadores que operan en el espacio de las x bueno esos operadores los podemos representar seguirlos manejando como operadores a la heisenberg como los que tenemos eh, digo, perdón a la schrödinger como los que tenemos o irnos Regresarnos y representarlos a la Heisenberg como, como matrices. Bueno, aquí es lo que vamos a hacer: eso. Vamos a ver, a mostrar que en efecto podemos representar a los eh, operadores de la mecánica cuántica como eh, matrices. Y también podemos segmentar a los estados de la mecánica cuántica que están representados por funciones en el espacio X como cierto tipo de matrices que van a ser la, la representación que habría utilizado Heisenberg. Entonces, lo que pasa es esto. Hubo dos mecánicas cuánticas más o menos simultáneas. Un año de diferencia entre ellas, más o menos. Uno de los autores, Heisenberg, logró hacer su mecánica cuántica, en donde manejó, como operadores requeridos para sus cálculos, manejó matrices. El otro, eh, Schrödinger manejó funciones de onda, porque manejó la ecuación de onda, entonces tenía funciones de onda, y en términos de esas funciones de onda, pudo construir operadores diferenciales que actuaban sobre esas funciones de onda, para describir la mecánica cuántica. Entonces, uno encontró cómo describir la mecánica cuántica con eh, matrices, el otro encontró cómo describir la mecánica cuántica con operadores. Pero es lo mismo. Las matrices son una forma concreta, específica, de representar a los operadores. Es la representación matricial de los operadores de la mecánica cuántica. Pero también tenemos una forma diferencial de representar a los operadores de la mecánica cuántica, que es la de Schrodinger que es la que hemos estado manejando, pero entonces debe ser posible pasar de una a la otra, pasar de representación matricial a la de operadores diferenciales, pasar de operadores diferenciales a la matricial. Eso debe ser posible porque son transformaciones matemáticas meramente los que nos llevan de una representación a otra. Es un cambio de representaciones. Esto nos parece muy sencillo ahora, pero eso era un enigma cuando empezaron las cosas. Fue, eh, fueron varios, eh, pero en particular uno de ellos fue Schrödinger quien mostró que era posible pasar de la escritura de la mecánica cuántica a la Schrödinger en términos de funciones de onda y de eh, operadores asociados a esas funciones de onda, Pasar de ello a la representación en términos de matrices. Es lo que vamos a ver ahorita, así. Representación matricial de los operadores de la mecánica cuántica. Es decir, vamos a cambiar la representación. Vamos a pasar de la representación que tenemos con Schrodinger, una, una representación diferencial, a una representación en matricial. Y vamos a hacerlo a la Schrodinger. Tal como Schrödinger mostró que se podía hacer. Y esto es realmente sencillo. Es una tarea que hoy nos parece muy sencilla. Se requirió del talento de Schrödinger y de otros similares para pasar, para lograr, obtener estos resultados. Pero realmente son sencillos y vamos a ver. Lo importante es entender cómo hacerlo. Eso es lo importante. Vamos a tomar una ecuación de valores propios. <coughs> Tenemos un operador F. Sus funciones son las cn. Entonces, tenemos aquí esto: que lo que estamos obteniendo aquí, más que interesarnos cuál es el eigenvalor que se obtiene, algo de esto, lo que nos obtiene, lo que nos interesa aquí, es que la acción de la F, que es un operador sobre uno de los vectores del espacio de Hilbert, transforma este vector en otro vector del mismo espacio. Es decir, es otro vector. Es un vector Cn. Entonces, estamos transformando al vector Fn en otro vector C -M, C n Estamos hablando del mismo espacio, n, pero es otro vector. Este es el vector n está normalizado la unidad. Y actuamos el operador F. El operador F lo que hace como operador que es, es transformar este vector en otro vector en el mismo espacio es una representación del espacio de Hilbert en sí mismo mediante el operador F. Entonces, el operador F lo que está haciendo es transformar el vector unitario C n en otro vector, que esperamos que también sea unitario, Cn. Pero es una transformación de un vector en otro debido a la acción del operador F. Entonces, lo que es un operador, en la, aquí de esta perspectiva, es un elemento que transforma un vector de espacio de Hilbert en otro vector del mismo espacio de Hilbert. Bueno, ahora como esa, la Xn la que se obtiene es otro vector del mismo espacio de Hilbert, pues lo podemos describir en términos de los mismos, mismos vectores unitarios en términos de los cuales estamos obteniendo, describiendo a la F. Fn es uno de los vectores eh, del conjunto ortonormal que no le interesó a la F, pero es uno de esos vectores. Entonces, la N es un vector en el mismo espacio de Hilbert, entonces lo podemos representar en términos de los vectores de esta base. Entonces, la N la podemos reescribir en esta forma como un desarrollo de la CN en términos de los vectores de esta base, el conjunto de la base CN. Y si lo que tenemos es... Una base, un conjunto automático completo de funciones de onda que son aquí en funciones del operador F, pero tenemos el conjunto completo. Si, si lo aplicamos el operador F a esa n pues nos da otro vector, pero podemos aplicarle, podemos calcular este otro vector en términos de los vectores de esta base, y esto ya es, estaría representado por esto, en donde los ANK pues son los coeficientes de desarrollo. Tenemos que aprender a calcular esas ANK para hacer esto, pero en principio lo podemos hacer. Y aquí lo vamos a calcular. Aquí estamos haciendo el cálculo cuánto va a haber ANK. Este cálculo va a ser típico del cálculo que se va a hacer para calcular coeficientes de desarrollo. No hay ninguna sorpresa en ello. Y simplemente lo que vamos a hacer es tomar la ecuación, esta de aquí arriba, esta misma que de arriba aquí, la vamos a multiplicar por la una, otra de las funciones de, de este espacio, la fi m conjugada, integramos, y esto, bueno, sabemos cuánto vale esta integral. Esta integral, eh, <coughs> si la, la fi m y la fi son la misma cosa, pues nos daría de inmediato un elemento. Vamos a, ver, a hacer el cálculo. Eh, para, eh, tenemos aquí la, esta integral aquí la, la cn la tenemos expresada en esta forma entonces esta integral es esta en donde la n la hemos representado de esta manera como está aquí ahora eh, la la eh, la, la vamos a escribir eh, la la fien la fien fíjarse bien la la fien la vamos a escribir en términos de la base este es la, eh, la este es la phi n, que es un vector que es este vector este vector cien está escrito en este en términos de la base en esta forma entonces esta si n esta que que está aquí la escribimos aquí en términos usando esta expresión de esta manera, entonces nos queda la nk, nos queda la nk y nos queda la F k de este lado. Entonces tenemos esta fica acá, la acá acá, y esa suma es la, la N que tenemos acá. O sea, esta acá se escribe como acá de esta manera. Y ahora ya, pues la integral nos queda aquí simplemente está la, la integral de ortogonalidad. La FICA y la FIEM son mutuamente ortogonales. Entonces, nos da la delta MK. Volvemos aquí. El, las funciones de onda del espacio son orto, or, ortonormales. Están normalizadas la unidad y son ortogonales. Entonces, este producto es una delta MK, una, de, de, una delta de crónica delta MK, entonces nos queda la ANK y la delta MK, y tenemos que sumar sobre las k Entonces, la, sumando sobre la K solamente contribuye el valor M igual a K, y entonces la K se convierte en M, entonces nos queda ANM, ANM que es precisamente el coeficiente que nos interesa en el desarrollo. ANK, bueno, aquí tenemos ANM y aquí tenemos ANMK, cambien la k de aquí por una m y ya es, ya, es, ya es igual. Entonces lo que tenemos aquí es la expresión para estos coeficientes. Eh, tenemos la formulita con que podemos hacer este desarrollo. Si a nk, aquí le ponemos, tomamos la m igual a k, si hacemos, le ponemos la m igual a k, entonces acá hacemos la m igual a k, tenemos que, esa sería la integral de la... FI, conjugada por la FI, la FI N, y esto es lo que debemos de contribuir, de sustituir aquí, aquí, para obtener este desarrollo. Entonces ya tenemos aquí, ya vemos que lo podemos hacer, dada esta transformación, es decir, dada la construcción de esta FI, N, como un vector, como este vector, en el espacio correspondiente, expresado en el espacio de las funciones FI, N, o sea, de las en funciones de F, Estamos usando las funciones de F para obtener este, bueno, aguienfunciones de algún, no de F necesariamente, de algún operador. Es una base ortonormal y esa base ortonormal puede ser un, las funciones de algún operador. Aquí no sabemos qué operador, pero más adelante vamos a preguntarnos qué operador. Pero aquí es un operador cualquiera que por ahí anda en... El, y se utilizaron las funciones de este operador para hacer esa, esa construcción, toda esa construcción. Bien, entonces tenemos que los coeficientes A los, los conocemos, pero aquí tenemos un problema. Bueno, un problema menor, una observación. Hey, perdón. Me han dado un poquito molón. Correcto. Este, eh, tenemos, hemos empleado la libertad que nos da el, lo que se nos antojó, escribir al coeficiente del desarrollo, de, de ese desarrollo, escribirlo como ANK. es simplemente coeficientes numéricos que tienen una pareja de índices y pues uno está conectado con la K de acá, la otra está conectado con la N de allá. Y es lo que nos fijó que los índices tienen que ser N y K y pues le pusimos NK porque con eso si, pues, escribimos la C y N y tomamos en cuenta la FICA. Esto era natural hacerlo, pero no dejaba de ser artificial. En particular, ¿por qué le pusimos NK y no KN? Pero por otro lado le pusimos A. ¿Por qué le puse A? Y no ve o no sé o no, lo que fuera. Aquí vemos que esta A está relacionada con la expresión que tiene que estar ligado a las, las psis con las fis. Pero lo que está relacionado con la psis, con la relación entre la psis, psis y la fis, es el operador F. Acá tenemos que es el operador F el que relaciona a las fis con la psis. Y aquí la relación entre las FIS y las FIS, las llamé pues, ¿Por qué las llamean? Pues porque se me antojó nada más. Con toda la libertad. Si tuviéramos un problema complicado en que tuviéramos que hacer una representación como esta, pero para diversos operadores, para F, para G, para H, para I, para J, para L, para M, etc., tuvieras un conjunto de operadores y para cada uno de los operadores tuviéramos que hacer una cosa parecida, si para cada uno de los operadores al coeficiente, a los coeficientes que aparecen aquí, les llamamos unos A, otros B, otros C, otros D, otros. Sí, vamos muy ordenados y muy bonitos, pero más adelante cuando tengamos los coeficientes G, ya no sabemos a, a quién corresponde, o los coeficientes B, tampoco sabemos a quién le corresponde. Porque, pues, es totalmente arbitrario. Aquí a lo que tiene que ver con la F, le llamamos A. Y ya. Entonces, estas A's que están aquí, de hecho, tienen que ver es con cosas que están aquí, que relacionan las FIS con las FIS. Pues, las relaciones de las la FIS con las FIS son las F's. Entonces, debimos haberle llamado a esas A's con una F mayúscula. fnm pero además, ni siquiera es correcto lo de NM, porque aunque N y M, aunque tenemos aquí NM, aquí el orden quedó al revés. Aquí es MN, MN, y aquí es NM. Entonces, le pusimos, el, el orden que pusimos aquí es este, y de acuerdo con esto, debimos haber puesto el orden al revés. Debimos haber puesto primero la M y luego la N, y en lugar de poner la A, debemos haber puesto la F. O sea, en, en cristiano, en esta expresión que tenemos aquí, lo más correcto, lo más organizado y lo más favorable para cálculos que pueden contener un número cualquiera de variables y, consecuentemente, de incógnitas y de cosas que no sabemos, para hacerlo con más orden, a esta expresión debemos haberla escrito en esta forma, en lugar de aquí la, la, la ANM de esta expresión recordar que la las, las bueno eh, estamos aquí con la con la, eh, la integral de esa expresión de acá y que en donde la phi se relaciona con la phi a través de la f es lo que me interesa entonces entonces esa relación eh, la reescribo en lugar de poner la ANK así, en lugar de la ANK que escribí, ANK igual a esto, en lugar de escribir ANK igual a esto, a esto que está aquí, que es la Fm conjugada acá, la CN la, la, acá, acá, o la FIEM conjugada, con la, la, esta es la F, la F actuando, la, e, la F contando sobre la, la F n nos da la c n O sea, la F contando sobre la FI-N que estamos de aquí nos da la FI-N. Entonces, la FI-N que está acá, esa FI-N que está acá, la estoy escribiendo en esta forma que es esta que está aquí arriba. Esta que está aquí arriba. Estoy escribiendo ello. Entonces, obtengo que la FI m mn o sea, esta a -N m que la voy a escribir en lugar de A, voy a llamarle f y en lugar de NM voy a poner MN y entonces resultaría que esta fórmula me da esto que tengo aquí con la la, la CN dada por esta expresión. La CN dada por esto que está acá me da, me da esta, la CN, la, la CN es la F por la N. Acá está la F sobre la CN, esta es la CN. Y esa es la FM conjugada, o sea, FM conjugada. Por si M, esto, es esto que está acá. Entonces, esto que está acá, es esto que está acá. Y esto que está acá, en lugar de llamarle ANM, le llamo FMN. Todo lo que hago es utilizar una convención organizada. En vez de ponerle a los coeficientes del desarrollo un nombre cualquiera, en este caso A, les llamo F, F mayúscula. Y en lugar de poner los índices N y M en el orden que se me antojó, los pues pongo en el orden este que está acá. Si hago esas dos cosas simultáneamente, la expresión que tengo aquí para la la ANM, que es, es esta de acá, se transforma en esta. O sea, esta, esta fórmula no tiene nada nuevo, sino es esta que está aquí, esta que está aquí, con la tomando en cuenta esta expresión que está acá y eh, en donde ya he puesto las cosas en orden. La ANM le he llamado FMN. Con este cambio, lo que obtengo es que la CN que estaba dada por F, o C -N, queda dado por esto, el coeficiente es FKN ZIKN. Fíjese bien, originalmente la psi la la, la n está dada por la suma de a -n K por la FICA. k. Esto, voy a reescribir exactamente esto, pero en lugar de la a que está acá, voy a utilizar la fmn. Y con la, esa convención, la psi n, que está dada por la FICA, que actúa sobre la phi n, está dada por esta expresión. Esto tiene la gran ventaja de que estoy procediendo disciplinadamente. Y eso no puedo hacer ahora lo mismo cualquiera que sea el número de funciones y de operadores. Voy a tener una representación, una forma de escribir las cosas que me permite saber en cualquier momento qué es lo que estoy haciendo y qué significa cada expresión, a qué variable se refiere, a qué a que hay funciones de funciones de onda, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, con esto, lo que, lo que tengo es una forma disciplinada de, de proceder. Bien, pues esa forma disciplinada de proceder me condujo a esta expresión. Esta de aquí es esta que está aquí, que es esta igual a esta, pero puesta en orden. Y no nos dice más que... que si sí, el un operador entre dos funciones de onda arbitrarias, C m conjugada de este lado, FI-N de aquí, esa es una base arbitraria. Las fi son conjuntas de funciones de quién sabe qué operador. Pero este operador, aquí digo, vamos a proponer que este operador fue un operador que le llamamos Q. Y le llamo Q como cualquiera de ustedes le puede poner el nombre que quiera se, se escogió el conjunto completo de en funciones de algún operador, como no sabemos cómo, es, cuál es ese operador, vamos a llamarle Q. fue una alguna y función algún operador hermitiano ese operador mitiano, tiene en funciones, sus en funciones son precisamente las fienes, aquí lo tenemos. Entonces las, las estas fienes son las funciones de algún operador que llamamos Q. utilizamos esas funciones para eh, escribir estas integrales estas expresiones estas funciones son las funciones de este operador y esta es el operador f y entonces este operador f nos da a este numerito fmn en donde lo que tenemos son estos elementos que están acá pero esos eran los elementos de matriz, esos son los elementos de matriz que representan a este operador. Es decir, podemos nosotros decir FMN son un conjunto de operadores, de, un conjunto de numeritos, con índices M y N, que organizados correctamente, contido, o podido, considerando que uno es columna y otro es hilera, de estos índices, arbitrariamente escogidos, uno es hilera, otro es con, con, eh, columna, entonces, esos vienen a ser elementos de matriz que representan al operador F. Este operador F sería aquí el elemento de matriz M, N, que sería el elemento de matriz M, N de F. Fíjense bien que esto es perfectamente limpio. Este FMN es el elemento de matriz MN, N, F, M, N, que representa al operador F entre los estados M y N. Y esta mente hacer la fórmula, por favor, escríbanla por ahí tenganla clarita, muy a la mano, la necesitan mucho, la van a emplear muchísimo. Esa es la fórmula para obtener el elemento de matriz MN del operador F. ¿Cómo obtenemos el, el elemento de matriz del operador F? elemento matriz MN del operador F. Ensanguchamos al operador F entre las ejecuciones M y N. Integramos y lo nos da un numerito y ese numerito es el elemento de matriz MN del operador F. Esto lo podemos hacer para todas las bases de todos los operadores que queramos Entonces, es totalmente general. Y entonces, F, es el elemento de matriz de F en la representación de las FIs, las FIS son las, hay funciones de, la, de Q, entonces estamos en la representación Q. Entonces ustedes pueden hablar con dos lenguajes diferentes, decir que en este caso al operador F lo están representando en la representación FI, son en la base que están manejando, o mucho más formalmente que el operador F lo están representando en la representación Q, que es el operador Cuyas eigenfunciones son las FIS. Y estas FIS de aquí son las eigenfunciones de la Q. Entonces, esta es la representación Q del operador F. F es una matriz cuyos elementos de matriz son FMN. En, la, en esta base, en esta base, es la base de las Qs. Entonces, la representación del operador F en la base Q. En la representación q o la base φn e y esos son los elementos de matriz organizadamente calculan los elementos de matriz organizadamente construyen la matriz y esa matriz representa al operador f en esa representación esa fue la proposición que hizo Schrödinger vamos a pasar con las funciones de onda haciendo este tipo de calculitos, a construir matrices cuyos elementos de matriz son estos, o sea, son los elementos de matriz a calcular de acuerdo con los métodos de Schrödinger Y eso lo podemos hacer con cualquiera de los operadores que tenemos. Entonces, podemos representar a cualquiera de los operadores en cualquier base. ¿Qué base escogemos aquí? Bueno, aquí escogemos la base Q, pero la base Q es una base cualquiera. En general, eso lo podemos hacer con cualquier base. Y podemos hacer la representación de cualquier vector, de cualquier operador, en cualquier base. Entonces tenemos, un, en principio, un número abierto de un número arbitrario de posibles representaciones de cada operador, de cada vector, de cada operador, digamos así. Eh, Al operador X lo podemos representar en una base, en otra, en otra, en otra, en otra, dependiendo de la base que escojan, de la base que, que conjunta y de funciones, de qué parten. Y para cada una de las diferentes bases, pues tendrán diferentes numeritos, porque es, para diferentes bases estas funciones serán diferentes y los numeritos m y n, pues serán diferentes. Entonces, para cada diferente representación tendrán una diferente forma de escribir cada operador. O sea, no hay una sola representación matricial de los operadores, sino cada, para cada posible... Eh, Base ortonormal que tengan como conjunto completo y en funciones de cualquiera de los operadores hermitianos de la mecánica cuántica, para cualquiera de esas bases, pueden ustedes, utilizándola, calcular una, los elementos de matriz del operador F cualquiera y podemos construir la representación de ese operador F en esa base. Entonces, tenemos un número indefinido de representaciones para los F. Entonces, los numeritos fmn que representan a un operador pues pues son los numeritos que resultan entonces lo que está claro que leyendo, viendo los numeritos que representan al operador no sabemos qué es ese operador ni qué operador es ni en qué base está representado de ca de, para cada base la representación es otro para cada una de las representaciones aparecen todos los elementos de matriz m y n Bien definidos para esa base. Si cambiamos la base, cambiamos esas funciones que están aquí, entonces cambian estos numeritos y cambia totalmente la matriz. Tenemos un montón de representaciones posibles para cada uno de los operadores. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la mecánica cuántica? Normalmente se escoge una base <coughs> Q cualquiera, la que nos conviene por alguna razón a nosotros. A mí me conviene usar esa base porque me la conozco muy bien porque sé calcularla porque matemáticamente es muy simple por lo que quieran y escojo esa base y en esa base calculo cada uno, determino cada una de las matrices que representan a cada uno de los operadores y tengo entonces una representación matricial de los vectores, de los operadores de la mecánica cuántica y la representación Q correspondiente. Para manejar las cosas, tengo que mandar todos los operadores del problema que me interese en la misma representación. No puedo representar a un operador en una base y a otro operador en otra base. Eso no tiene sentido. Para que todas las cosas sean consistentes y congruentes, tengo que escoger la base de entrada. Una vez calculada la base de entrada, obtener cada uno de los operadores F en su representación matricial. Bien. Entonces ya tenemos que los operadores los podemos representar en términos de matrices y que las matrices que representan un operador son estas. Aquí está esta, esa matriz que se un operador y aquí estamos calculando una serie de cositas que ya veremos la próxima vez. Aquí simplemente voy a dejar porque ya, mucho, ya, ya son las 12, dejo aquí y bueno, pues ya no hay mucho tiempo para preguntar. Espero... Espero que las dudas, comentarios, preguntas que tengan que ya no pudieron hacer a mí, se las hagan a Mario. Mario es una gente que está dispuesta a ayudarles y que desea ayudarles y está ahí para ayudarles. Entonces, pregúntenle todo lo que quieran preguntarle y Mario seguramente les va a contestar con detalle y explicitando las cosas apropiadamente. Bien, entonces nos vamos a dejar aquí y ustedes, por favor, lean. Lean, vuelvan a leer, lean con insistencia esa parte del, del capítulo, el capítulo 8. Es, como se dan cuenta, es una parte muy importante, muy, muy importante. Vamos a ver esos operadores, cómo nos van a poner en contacto entre la teoría de Schrödinger con la teoría de Dirac. Eran dos mecánicas cuánticas separadas. Desconociéndose una a la otra. Y aquí tenemos la vía. Aquí está la vía para establecer la conexión entre una y otra. Esto, repito, fue determinado, fue calculado, tanto obtenido, demostrado, tanto por Schroeger como por Dirac. Son las dos personas que nos llevaron de una representación a la otra. Bien, lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Y hasta luego, Mario. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí le voy a...